Sí, sí que se puede operar, pero hay que tener en cuenta que la alopecia en la mujer tiene unas características diferentes a la alopecia androgenética del varón. ¿Y qué, cuál es la diferencia? Pues que en la mujer la alopecia androgenética suele ser difusa. Es decir, que nos va a afectar tanto a zonas eh, superiores como a zonas posteriores. En cierto modo va a tener también una afectación de eh, la zona donante. Por lo tanto, ¿qué repercusión tiene esto? Pues que en las mujeres es más importante, si cabe más aún que en el varón, la estabilización médica mediante medicamentos.